Es eh, un Bandai que te salga 17 lucas, estás en pedo, que mierda. Si ¿Sí se rompen de la nada, se ¿Sí vienen perdiendo las cosas. Esto no es a una mierda. ¿Qué querés, Se ven callapone? Los gallapones no ponen una mierda. ¿Este se rompen nada. Hay que romper todo. Esta mierda no es top cómic, ¿qué onda. Buena gente, video nuevo, video diferente. Como muchos no sabrán. Tengo un showroom de. Vende figuras de cómic, de anime y de televisión, videojuegos y todo eso. Y me preguntaron sobre si una figura venía con imanes. Eh, bueno, y como no lo sé, lo voy a verificar ahora porque me pidieron que lo verifique y que van a poder ver conmigo si esta figura. Eh, tiene un imán, así que lo veremos ahora mientras lo abra. Haré un pequeño corte porque no tengo nadie que me ayude a filmar y veremos qué sale de esto. Ay, nunca saque tu figura de blister. Eh, dale puto, sacad la figura. Bueno, siguiendo la revisión, nuestro cliente nos les había pedido sí o sí que el gancho se ha imantado y a lo cual el gancho sí es imantado, pues no sabía de qué gancho estaba hablando, porque soy me estaba hablando de las telarañas, pero no, el gancho es el que agarra el personaje de atrás, que es este gancho. Este gancho sí es imantado y también a lo cual te dice que la figura es original. Eh... Está en impecables condiciones, es un espectáculo y es lindo que lo pueda ver antes que alguien lo compre. La condición era que sí o sí sea imantada, entonces yo Gracias a eso yo puedo revisar que la figura sea original Y que... Uy, la puta madre no me mandó un mensaje Entonces yo puedo verificar que la figura es totalmente revoltecho original Viene con su gancho, viene con el instructivo Y la bolsa cerrada A lo cual, eh, si viene todo en perfecto estado, está todo en perfecto estado, entonces Podemos venderlo tranquilamente y se puede ir para Buenos Aires que es, creo que es el lugar Tranquilamente y se puede ir para Buenos Aires que es, creo que es el lugar que después no sé dónde se irá Porque seguramente lo van a revender pero está a un muy buen precio Es el mejor precio de mercado que tenemos actualmente nosotros Y la verdad que lo voy a, lo voy a ver una vez más antes de devolverlo a su caja Uy no lo rompas, porque si lo rompes, listo, parviste ahí, ya perdiste bastante plata la verdad que está... lo que le encuentro el defecto es los hombros no me gusta eso de los hombros, es muy posable pero los hombros no sé, no, es algo que... es la falla de revoltech para mí pero bueno, hay gente que le gusta coleccionarlos y... el de Wolverine estaba genial, pero tenía, todos tienen el mismo efecto. tenemos un magneto que es genial, pero la pose es que no se les da muy bien eh, a menos que los hagas eh, dinámicos en movimiento en el aire ahí sí lo vas a ver que es realmente bonito para, para coleccionar eh. yo sabía que esto pasaría todos hacemos una vaquita y el otaku no pone un peso trae unas birras al menos puto, no seas calcahuete maricón los magas están caros. Comprá birras, hijo de puta. ¡Neachat! La... ¡Eh, pero qué evento de mierda! En mi tiempo venía Humberto Vélez a joder acá. Uf, gracias por comprarnos todo esto, ah, abuela. Pero es una re terrible pelotuda. Encima que te paso plata para que te compres algo copado y mira la mierda que traes. Y encima, de Iron Man. Eh, pero alguien se cagó, qué onda. Uf, qué olor a mierda que hay acá. Uf, qué manera de ver otaku también. No, por todos lados. Mira ese, qué horrible. Encima se andaba corriendo como si fuera Naruto. ¿Qué te pasa? Sos un pelotudo, ya pelotudo grande ya. Ey, y usted para que se forros, vuelvan, eh, vuelvan.